noches, emprendedores. Mi nombre es María Fernanda Chisaca Palacios. Soy de Subachoque, Colombia. Mi emprendimiento es crear una red de emprendedores. Cuando ustedes entrenan su mente, obtendrán resultados asombrosos. Soy un excelente administrador de mi dinero. Soy un excelente administrador de mi dinero. Siempre me pago primero. Siempre me pago a mí mismo primero. El dinero trabaja duro para mí y produce más y más dinero. El dinero trabaja duro para mí y produce más y más dinero. Yo sé que a ti te gustó mi conferencia, por eso me puedes seguir en mi página de Facebook como María Fernanda Chisaca Palacios. Y recuerden que un verdadero emprendedor ¡Nunca pierdes su enfoque! ¡Gracias!